No sé en qué fallé, pero fue por querer verte bien. Sabes que yo no me rendiré. Porque te quiero tanto. Si ellos supieran cuánto te quiero, como quiero que me quieras. Como quisiera que no me dejaras. Pero te ves triste. Lo puedo ver en tu mirada. Pero antes de irte quiero ver a la cara Saber la razón por la que te separas El tiempo se para para ver que el corazón no se repara Tú tienes la bala para este bala perdida Que por ti dio cada segundo de vida Vida, olvida mi herida y dispara ¿Cómo puedo olvidar todo lo que fuimos? ¿Tú cuando olvidaste cuánto nos quisimos? ¿Cuánto me querías tanto que reías? ¿Cuántas tonterías que fifimos? Y ahora todo es distinto Te miro y no veo nada Con tus acciones meritabas que que acababa. Me diste tu respuesta, después de un lo siento Tú fuiste tan sincera, y yo fui tan mil peros Quise que me quisieras, como yo aún te quiero Y no supe darme cuenta, al menos no a tiempo Porque la historia que escribimos le faltó papel Quisiste ir por más y yo perdí el pincel Perdimos la batalla y entiendo que te vayas Fracasé, lo diste todo por lo nuestro Te fallé, todo es mi culpa y lo acepto Abrázame, por favor Y escucha nuestra última canción de amor No sé en qué fallé, pero fue por querer verte bien Sabes que yo no me rendiré porque te quiero tanto Si ellos supieran cuánto te quiero como quiero que me quieras El primero en darte la razón soy yo Sé bien que te rompí el corazón Y toda la vida pagaré caro por mi error Espérame por favor Esta es mi última canción de amor Y la última delusión fue la relación que siempre amaré Te quiero yo Te quiero y no quiero hacerme la idea De ser en tu vida solo el pasajero Si quieres te espero el tiempo que sea necesario Un día, un mes o un año entero Juro que te espero, tú sabes bien cuánto te quiero Eres mi amor verdadero Porque la historia que escribimos le faltó papel Quisiste ir por más y yo perdí el